¿Qué pensarías si te cuento que puedes ganar dinero por simplemente ver videos, descargar una aplicación o invitar a tus amigos, conocidos, contactos y demás a que la descarguen? Muy buenas tardes comunidad de YouTube, en este nuestro canal Steve Vlogs traemos para ustedes un video muy corto sobre cómo pueden ganar dinero Así que si ustedes son de esas personas que quieren tener un ingreso extra, quédense, están en el lugar indicado. No les voy a decir que se metan a un multinivel, que tienen que hacer una inversión millonaria o de algunos dólares, porque básicamente esto no sería decirles vamos a ganar dinero, sino sería decirles inscríbanse, paguen y no ganen. O por lo menos no de inmediato. Entonces, lo que buscamos con este video es informar y por qué no, también nosotros sacar algún tipo de provecho de este. Así que si quieren apoyar este contenido, si les gusta este material, dejen su me gusta, suscríbanse y compartan este video. No solo por generar interacción en este canal, sino porque pues con este pueden mostrarle a sus conocidos, contactos, familiares y demás cómo pueden empezar a ganar dinero con la aplicación y afiliarlos debajo de ustedes para que ustedes también tengan algún lucro en estos... pues con este video. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Hoy hablaremos de la aplicación Kuwait, un gigante chino que decidió invertir en su comunidad. En vez de destinar miles de millones de dólares a publicidad como lo hacen otras marcas, otras compañías, Kuwai tomó la decisión de pagarnos a nosotros, los que descargamos la aplicación y los que los hacemos famosos, virales. Estoy hablando desde mi experiencia. He usado Kuwai, perdón, porque si lo decimos Kuwait. Pues a la aplicación no le gusta y eso hace que no nos permitan monetizar nuestro contenido. Pero no nos adelantemos. Yo uso Kuwait desde Colombia, pero esta aplicación te permite ganar dinero en varios países. Entre ellos cuentan Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, España y México. Así que si nos ves desde alguno de estos países, deja tu me gusta. ¿Y por qué no comparte este video? Me imagino que en algún momento alguien cercano a ustedes los ha invitado a descargar la aplicación. Tal vez lo hicieron, tal vez no, tal vez pensaron que eran simples patrañas. Pero, desde mi experiencia personal, he podido cobrar dinero real, pesos colombianos, mediante la aplicación Neki y mi cuenta bancaria. No sé cómo se manejan los pagos en los demás países, pero puedo dar fe de que en verdad, Cuba paga. Pero obviamente eso no es fácil, ni mucho menos es dinero regalado. Porque algo tienen que ganar ellos, ¿verdad? Permítanme contarles. En Kuwait tienes cuatro formas de ganar dinero. La primera, la principal, es viendo videos. Pero esta, pues, no es que sea tan rentable, tan lucrativa. En un día de consumo continuo, constante de la aplicación, puedes ganar 500 pesos colombianos. Eso no equivale ni a unos centavos de dólar. Hay otras formas, formas que pues te harán ganar un poco más de dinero. Así que continuemos ahora pasemos a hablar de una forma que en realidad deja pues fuertes sumas de dinero para quienes la saben aprovechar me refiero al invitar amigos para el mes de marzo y hasta hoy 11 de mayo del 2022 que es el día en el que estamos grabando este video. la recompensa iba desde 35 mil pesos colombianos por invitar de 50 a 199 personas esos 35.500 pesos colombianos en dólares, más o menos equivalen a 12 o 13 dólares, más o menos. Y por invitar a más de 10.000 personas, estaban pagando 19.750.000 pesos en dólares. Esto es un poco más de... permítanme averiguamos por internet y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, se habla de $4,834 dólares americanos. Yo sé que aquí ya les empieza a sonar la idea, pero pues esto es laborioso. A menos de que ustedes tengan un círculo de 10,000 amigos que pues no estén usando la aplicación. Pero ustedes pueden hacer invitación pues a su círculo más cercano pueden invitar a sus conocidos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus amigos y pueden ganar dinero. No van a ser sumas tan cuantiosas, pero si sí estamos hablando pues de algo de dinero extra, dinero que no le cae mal a nadie, ¿verdad? Otra de las formas que tienes de ganar dinero es contratando o monetizando directamente con la aplicación. Para esto, ellos te harán llegar un contrato después de que tengas 100.000 seguidores, tu cuenta esté verificada, estés creando contenido original de forma constante y siempre grabes con la cámara de Kuwait. La última forma de ganar dinero que también pues, está, se está usando en otras aplicaciones como TikTok es la de los envíos. ¿Cómo ganas dinero aquí? Aquellas personas que entran a ver tus en vivos con contenido de valor o tal vez no, empiezan o te pueden enviar regalos, regalos que puedes redimir por dinero real. Pero para que puedas empezar a hacer tus videos en vivo, en Kuwait tienes que tener mil seguidores. Entonces ya sabes, hay muchas formas de que puedas... Eh, para que puedas ganar dinero, para que puedas monetizar tu tiempo en el celular y para que generes un ingreso extra. Bien sea que vayas por la meta de cobrar los 35.500 pesos colombianos, que más o menos son 12 dólares, o que vayas por la meta de casi los 5.000 dólares. Las promociones que Kuwait tiene mes a mes varían. A veces se habla de mucho más dinero y otras de menos pero la, const la constante siempre es la misma te dan dinero por usar su aplicación <ríe> si llegaste hasta aquí quiero darte las gracias por ver nuestro video. quiero invitarte a que dejes tu me gusta si te gusta este tipo de contenidos y en la descripción te dejaré un enlace para que puedas descargar la aplicación de Kuai también te dejaré mi código por si ya la tienes pero no has ingresado el código de alguien más así ganarás dinero tú y ganaré dinero yo Síguenos para que puedas ver más formas de ganar dinero y contenido interesante. Ahora sí, sin más preámbulos me despido. Hasta la próxima.